Yo, it's all about it It's all about it, it's all about it. It's all about What you breathe out. It's all about it. Ver un cambio de verdad uh -huh. Creo que, creo que hay que ser más optimistas en vertederos enormes en África. Sí, de incidencia ah, en sí. plan de partidos eh, nacionales. Se guían mucho por lo que ven de, de las noticias de. Para eso hace falta una cierta masa crítica, hace falta que seamos cada vez más. Ver, era un problema, ¿no? Concienciar a la gente, Ajá. como lanzar campañas de.. Puede hacer por global challenge cuáles son las varias actividades que sea llamativo que sea con colores y después el siguiente el, lo siguiente pondría sí, bueno sería conveniente establecer roles inclusión, ¿no? la inclusión de tanto personas con discapacidad y demás todo el mundo para para disfrutarla otros he visto interés real